Piura. Con la actuación especial de... Leo de Capricornio. ¡Ven, vaca! ¡Guaso, embanao! Y Trouskina O'Connor como... La fibra. Así es. No se pierda la nueva nocturna de nada serio. Con la actuación especial de su animador favorito. O sea... Yo, además tenemos un concurso ¿O oh, no, señorita Lady Of? Así es, Leito Tenemos en el estudio a las concursantes Que dicen ser la doble de la fiura La ganadora tendrá el honor de revivir La candente escena sobre el unicornio Ni me lo recuerde, aún se me revuelve el estómago Vamos con las concursantes ¡Fuerte el aplauso! Mm. Tienes un aire, ¿eh? Demasiado vieja. Muy fric. ¿Y usted le dijo que se parecía a la fiula? Mm, su cara me suena. Oh, soy yo. pero Pero, Yujin, ¿cómo interrumpe el concurso de esta forma? ¿No ve que es una falta de respeto para las concursantes y la... ¡Oh, oh! ay caray! Oh. ¡Traigan paño y agua caliente! ¡Es maravilloso! Estamos sobrevolando en set de nada serio, donde algo único está ocurriendo. Leo de Capricornio va a dar a luz. ¡Chúpate esa laragluchul! ¡Mamá! ¡Al tío Leo le da plata a la guata! ¡Mamá! ¡Ah, bueno! ¿Por te lo pierdes? ¿Pero qué? Yo Conmovedor Leo Sincérate con nosotros ¿Cómo te sientes? De maravilla Por fin Tengo las células madre Que necesito Para rejuvenecer Y sacarme Estas patas de gallo Ahora saquen A estos mocosos De mi lista Leito no puede Ser visto con niños No, no es por mí Es por el débil corazón De mis capri lovers Pero Leo le prometiste a los niños que pasarías un día con ellos en Kitanitán. Tan... ¿De qué me estás hablando? En primer lugar, Leo no hace promesas. Y si las hace, son mentiras. En segundo, desde hoy ellos solo son mis sobrinos y yo su lejano tío Leo. Y en tercero, tú eres un payaso mentiroso que solo busca robar cámara. Pero cuando te ponen atención, no tienes nada que aportar. Solo me muestras ser un triste payaso drogadicto que ya está en el ocaso de su carrera. Y por eso yo nunca dejaré que vuelvas a tener un espacio aquí en nada serio. ¡Ah! Y el cochayuyo apesta. Ahora, si me disculpas, tengo que premiar a la ganadora del concurso de dobles, ¡La Yespirita! Gracias, Leo. Pero en verdad yo solo venía a promocionar mi pelea de esta noche. Está bien. Yo llevaré a los niños a Kitzanistán. Pero primero, necesitaré plata para pan y bebida porque Algún día tendré mi propio show Y se llamará yuyo at the night Recuerden que eso lo dije, mi bebé Y ese hombre se arrepentirá Debemos tentar al payaso Debemos tentar al payaso Con un show, con un show, show. Con, con un show. Show. Con con show. show Sí, un show será ¡Qué tal es un lugar feliz Pagan sus cuentas o irán a la fila. Abuela Cocha Yujin, ollamos este lugar. Hay que hacer fila por todo. Yo tengo una deuda que me tiene cagao. Y al final del día, mi pensión será menor a la de un 0,5% sin contar el IVA. Pero qué le enseñarán los niños, hoy? Oh, vengan conmigo. Su abuela Cocha Yuyin, les enseñará sobre las artes sense del clown. ¡El asesino. sin Te ama. Su escudo es su corazón. ¡Tío! ¡Felicidades! Payasito, paraguita. Falopita y Cornetín Tercero. Desde hoy son oficialmente... ¡Payasos asesinos! Recuerden que nada es legal. ¡Todo, Todo es serio! Es Por fin, hermanos. Acabaremos con el tío Leo. ¡Leo! de eso. Encienda las cámaras. Registraremos todo. Vamos a asesinar de susto al tío Leo. Mira, un show de títeres y somos nosotros. Oh, Chaspirita, quítate la ropa. ¡Ah, oh, Leo, ¡Me ¿Qué ¡Espera, Leo! ¿Escuchaste eso? ¡Qué miedo! Algo se mueve entre la basura. ¡Nadie toca a mí, Leo! ¡Oh, Chespirita, ¿Por qué? Lo habías ganado todo: primero el concurso de doble, luego el título, y ahora mi corazón. Jamás te olvidaré. Llegó tu hora de pagar, tío. O debería decir, padre, el gran dragón. ¡No! ¿Pero ¿Qué hicieron? Ella volaba como mariposa, picaba como abeja. ¡Ah! Pero, abuela Cochayujín, ¿qué está haciendo aquí? Niños, lo encontré, antes ¡Sus cosas! Perdieron sobrinos. Es hora de un correctivo para que aprendan que no pueden meterse con el tío Leo. Llévenselos. No le estoy otra más ¿no? ¿Por porque ya no hay.